Porque me di cuenta de que de los problemas. No resolvería nada. Ahora todo depende de nosotros. Hay que cuidarnos a toda costa. Evitarse contagios del COVID-19. Hay que lavarnos las manos fre frecuentemente. Y usar el gel antibacterial, Lysol, o sea, un desinfectante. O sea, bueno, ya me van a entender. El COVID-19 se expande por todo el mundo. Será muy peligroso. Así que ya saben qué hacer. Quédense en casa y no salgan para nada fuera. Espero que hayan entendido Recuerden Compartan y suscribanse al canal Hasta aquí se despide Tarkluigi Por aquí en Youtube y nos vemos Hasta la próxima Adiós